Bienvenido a Glitchbomb News, tu dosis de noticias del mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y hoy viernes te traemos las noticias de esta semana. The Dark Knight y Shrek serán agregados a la lista de películas en el Registro Nacional de Filmes de Estados Unidos. Se agregan juegos a la librería de Nintendo y Super Nintendo al servicio online de Nintendo Switch y aquí te platicamos cuáles son. Cyberpunk 2077 ofrece reembolsos que no podrá cumplir. Resident Evil Village quizá no salga para PlayStation 4 y Xbox One. Y Cybernet regresará con todo y Alexandra Vicencio. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestras noticias. The Dark Knight, Shrek y La Naranja Mecánica son algunas de las 25 películas que se agregan a la lista este año en el Registro Nacional de Filmes de Estados Unidos. Este lunes se reveló la lista anual de películas y con esta pretenden mostrar un poco la diversidad de títulos estadounidenses, así como la herencia de estas películas. La lista incluye de todo, desde películas del cine mudo hasta la selección que nos tomó por sorpresa Batman The Dark Knight. Esta es la lista completa de películas que se agregan este año, entre las cuales también destacan Shrek, además de que son solo una de las pocas que son de este siglo. El criterio para agregar filmes se basa en lo que aportan cultural, histórica y visualmente, y con la adición de estos 25 títulos el registro ahora contará con más de 800 películas de dónde elegir. Si en la lista estás buscando Vacaciones del Terror de Pedrito Fernández o La Risa en Vacaciones 15, no las encontrarás, porque a pesar de ser dignas de ser incluidas, lamentablemente este registro solo incluye películas creadas por estadounidenses. ¿Y tú ya viste las 25 películas de esta lista? Cuéntanos en los comentarios. Yo al menos no he visto ni la mitad de las que están listadas. Esta semana en un Direct de Nintendo se revelaron nuevos títulos al servicio de Nintendo Online, el cual como sabemos ofrece la posibilidad de jugar una variedad de títulos de Nintendo y Super Nintendo. Los juegos que se estrenarán son los siguientes. Para la librería de Super Nintendo llega Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble, The Ignition Factor, Super Valley 4 y Tough Enough. Con esto se cierra la trilogía de Donkey Kong, y ahora sí ya podemos jugar los tres títulos en un mismo lugar. Para los juegos de Nintendo solo se agrega Nightshade, nice el cual mezcla un tipo de juegos entre acción y point and click. ¿Qué te parece esta pequeña edición de juegos? Yo ya estoy pensando en un pequeño maratón de los tres Donkey Kong para retomar viejas frustraciones. El pasado martes te compartimos la noticia de que el creador de Cyberpunk 2077 ofreció disculpas por el pobre desempeño de su juego en consolas base, y después de eso comentó que todos aquellos jugadores que desearan y fueran elegibles, podrían recibir un reembolso total de su juego. El único problema ahora es realmente obtener el reembolso, y te preguntarás por qué. Pues resulta que desafortunadamente CD Projekt Red dijo esto sin tener ningún arreglo con Sony o Microsoft sobre estos reembolsos, por lo que si eres alguno de los usuarios que quiere realizar esto, tendrás que pasar por los métodos tradicionales de reembolso, que si bien en el caso de Microsoft sí llegan a darse, en el lado de Sony no es tan sencillo. Luego de una reunión de emergencia entre los directivos de CD Projekt Red, clarificaron que los reembolsos están ligados completamente a las políticas de cada una de las tiendas digitales y no depende de ellos. Con esto, una oleada de tweets se han dejado ver donde los usuarios muestran la rotunda negativa de Sony a realizar el reembolso, dado que se incumple una de las reglas principales necesarias para obtener los reembolsos. Pues una de las reglas que según Sony se infringen es el no haber jugado el título que deseas regresar, lo cual realmente es ilógico. Más aún si tomamos en cuenta una de las políticas de otra tienda digital como lo es Steam, donde no importa si jugaste el título mientras no lo hayas jugado más de dos horas. Varios medios han intentado contactar a CD Projekt Red sobre esto, a lo que ellos solo han respondido que no comentarán más sobre el tema. Sin embargo, parece que tras bambalinas se trabajó en un acuerdo, ya que la noche de ayer jueves Sony sorprendió al mundo retirando al menos de manera temporal el juego de Cyberpunk 2077 de su tienda en línea, y comentó que trabajará y hará todo lo posible por lograr los reembolsos. Así que si tenías pensado realizar el reembolso te deseamos buena suerte, y si lo logras cuéntanos en los comentarios cómo lo lograste. En los 90s, por aquellos años donde el internet apenas estaba tomando forma y los gamers teníamos que conformarnos con revistas mensuales para enterarnos de lo que pasaba en el mundito gamer, aquí en México existieron dos programas icónicos para todos los videojugadores. El primero obviamente es Nintendo Manía, dirigido y conducido por quien ya se nos adelantó en el camino, Gus Rodríguez. Aunque quizá este era el programa más conocido, existió por mucho tiempo otro más que llenaba el hueco de más información y donde nos dábamos cuenta de lo último en las demás consolas e incluso la PC. Un programa transmitido por el Canal 11 y después por sistema de cable llamado Cybernet y producido por británicos duró un buen tiempo hasta que en 2010 se vio finalizado. Pues esta semana y sin dar muchos detalles, Alexandra Vicencio, quien diera voz a la narración del programa en su formato de audio latino, en un discreto tweet dio a conocer el regreso de este programa que se espera regrese a inicios del 2021. Ahora falta ver qué formato tendrá y por dónde será transmitido. Solo esperamos que esto no sea una broma adelantada de día de los inocentes y realmente podamos tener este programa de vuelta no importa que sea nuestra competencia para traerte las noticias del mundo gamer. Y pronto estaremos de vuelta con Cybernet. En este momento que nos encontramos entre generaciones, es demasiado tentador para los desarrolladores lanzar títulos para ambas generaciones, lanzando juegos cross-gen que en muchos casos eran planeados para la generación pasada, pero aprovechan algunas de las características de las nuevas. Sin embargo, en otros casos estos títulos son realizados únicamente con la nueva generación en mente, pero como bueno, señor don cangrejo, el dinero es tentador y comienzan a ver las posibilidades de convertirlos en títulos cross-gen. Y justo esto es lo que le está pasando a Resident Evil Village. Resident Evil Village fue anunciado en su lanzamiento únicamente para PC y consolas de nueva generación. Sin embargo, en el Tokyo Game Show pasado, Capcom nos sorprendió, mostrando al final de un trailer la posibilidad de lanzar este juego en PlayStation 4 y Xbox One. Pues resulta que un sitio brasileño listó el ranking de clasificación del juego, donde solo se muestran las versiones de PC, PlayStation 5 y Series X, aunque al momento de este video esta publicación ha sido completamente eliminada. Es posible que Capcom dé alguna noticia pronto, aunque con todo lo que está pasando estas últimas semanas con Cyberpunk y su pobre desempeño en consolas pasadas, puede que la mejor ruta para Capcom en estos momentos sea quizá no lanzar Resident Evil en Playstation 4 o Xbox One. ¿A ti qué te parece la posibilidad de no lanzar este título en estas consolas? Hasta aquí las noticias de esta semana. Si se nos pasó algo importante siempre está en nuestra sección de comentarios donde podemos platicar de cualquier cosa del mundo de los videojuegos. Antes de despedirnos recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones de cada uno de nuestros videos. Yo soy Checo y esto fue Glitchfob News y espero verte pronto con un nuevo video.